Lo que el día nos dio. Usa su a Cristo Jesús con todo su corazón, que cada día el Señor nos ayude a, a llegar a la meta final, amén, Sin su misericordia el hombre no sería nada, pero gracias a Dios porque cada día nos corona de favores, por la cual decía el salmista David, bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque cada día el Señor nos corona de favores y de misericordias. Vengo a cantarle a Él un canto de gratitud. Le venimos a dar a Él nuestra alabanza, nuestra adoración. Acompa Y Gracias te doy Señor Por la vida que me has dado A Él se ha dado la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Levanto mis manos para decirte Lo bueno que has sido conmigo Son tantas cosas por las cuales Debemos de decir gracias Muchas gracias Señor Por lo bueno y maravilloso Porque no hay otro Dios